Yeah, yeah, yeah, yeah. Mi pagas un aplauso al bajar del escenario Escribo por las noches, en esto gasto mi salario Será mi inversión por estar en paz conmigo, amigo Es mi psicólogo y resultados consigo A la luz de la luna sigo escupiendo el dolor Viviendo en mi utopía de que aquí todo es mejor Sigo siendo desconocido, pero ya he Aprendido, guerrea contra el novato y acabarás sorprendido Confunden versos cursos con poemas Mentadas de madre con sonar hardcore en temas Son problemas de conciencia, falta de orientación Mejor siéntate a ver cómo es que lo hago yo Yo no estoy loco, al menos espero no estarlo Tú consumes drogas, que orgullo para contarlo Perdona mi sarcasmo, ya es algo natural Si quieren inspiración, pues comiénceme a tirar No hay problema y Al día siguiente recuerda Su carrera está muerta, muerta por jugar La alberga no seré tu sepultura Acabaste tu propia tumba, solo vengo a dar el turno Por respeto a la cultura Se sienten los mejores, sabemos que lo hacen mal Serpiente de cascabel, soy águila en el nopal Dicen que llevan años, lo siguen haciendo igual Si su carrera está viva, hoy la haré paranormal Estas son barras sencillas, solo pa' que las entiendas Si no me reiría en tu cara, y no te darías cuenta Así no es divertido, yo resido en el olvido Fabrico línea tras línea, mezclada con adictivo Desecho más barras que las que escribes en tu vida Cortame la cabeza y saldrán dos, yo soy un hidra. Esto es por diversión, tal vez por promoción O por marcar un lugar dentro en la competición Aún no llego a 20, sigo rapeando fresco, escribiendo con fuego Sin tener un peso de esto, igual desconocido Y no me parezco al resto, igual desconocido yo mi mundo en la mochila, mando al carajo tus dogmas Entrenomas mi cerebro que mi cuerpo estoy en forma No aparento lo que siento, no, no soy artista No tengo contrato, ni salgo en las revistas Su flow son tan anarquistas que no cuadran en la base lo no hacen una buena rima y quieren darme clases Dices no tengo talento, que suena mejor tu crew Tú sí tienes talento y yo sueno mejor que tú Pero yo no tengo fama, ni grupis que me defiendan Tampoco lame huevos y esa es nuestra diferencia No me gusta su música, espero lo entiendan No quieran venderme en magia que yo ya sé que es ciencia Yo no tengo fama ni grupos que me defiendan Tampoco lame huevos y esa es nuestra diferencia No me gusta su música Espero lo entiendan No quieran venderme en magia Lo que yo ya sé que es ciencia No tienen experiencia ni el trabajo preparado No compitas contra mí Yo traigo dados cargados El juego es para divertirse Siempre lo están mencionando Yo, yo no sé. sé en esta ocasión Se van, bajar bajar Se van a bajar llorando Se van a bajar llorando José, puta